Bien, ¿qué tal gente? En este video les quiero enseñar o mostrar mi experiencia de haber cambiado el aceite sintético de, de mi auto. La verdad que es casi el mismo procedimiento que en mi otro video con mi otro auto. El anterior era un 207, este es un 208. Lo único que cambia acá es la tuerca que trae el cárter o sea debajo del motor que lo único que tuve que hacer es fabricar una una, una una llave por así decirlo tuve que conseguir una llave que yo no la usaba y la comencé a gastar hasta lograr el tamaño de la de la de la tuerca es una tuerca con un cuadrante cuadrado <risas> cuadrante cuadrado <risas> y bueno lo único que tuve que es gastar gastar hasta que logré el tamaño y bueno lo único que hice es meter la llave, la llave fabricada casera y después con la llave inglesa francesa perdón eh, sacar la, la tuerca la verdad que es un entre todos es un procedimiento fácil no es tan difícil para que más o menos tenga experiencia como verán, no sé si se alcanza a ver unos tacos y una madera. Bueno, lo que hice es con el gato que tengo yo no alcanzaba a subir del todo, así que lo que hacía es poner el taco y poner las maderas para que esté un poco más alto y para que pueda estar trabajando más tranquilo y seguro. Bien, saco la torquita y cae todo el chorro de aceite en ese caso perdí la llave porque se me metía en todo el tacho más adelante igual los saco de lo limpio pero bueno ahora lo que hago es salir debajo del auto para... para destapar y que no, no, no haya más aire en el, en el motor o sea, perdón, para que le entre aire en el motor y, y salgue, salga libremente todo, todo el aceite aquí, todo el restante de aceite me saco la, la tapa Y después lo que hago es Mostrar Las medidas del aceite Como verán tienen un mínimo y un máximo bueno, yo lo único que hago es medirlo, seguir mirando para, para ver nomás el desagote del aceite, o sea, el nivel que va bajando nada más. Pero es rapidísimo. Veo que el video dura 8 minutos y bueno, demoré más tiempo en cargar el aceite que sacar el aceite. El que era sacar la tuerca, meter en un recipiente, en este caso usé un tacho de pintura viejo, cayó todo el aceite, nada más. Lo tapé y lo cargué cargué el aceite sintético nuevo bien, esta es el, la medida y lo voy a meter, ya que ya estaba lo último del nivel de aceite acá tengo la llave y tengo la tuerca acá yo la había limpiado ya que se había enchastrado todo el aceite Bien, y ahora lo único que hago es meter la tuerca y ajustarlo fuerte, tiene rosca, rosca derecha para ajustar y rosca izquierda obviamente para aflojar. No tiene ningún secreto. lo único secreto, como le dije, era la llave que tuve que fabricar. ya que en mi otro auto, que en su momento era un 207, lo único que tuve que hacer es conseguirme una llave tubo. O sea, una llave de la que traigan. Hoy en día no recuerdo qué medida era. Metí el tubito, me acuerdo. Y la saqué sin problema. ya en ese sentido tuve que cambiar. Eh, ¿Cómo es? Fabricarla. La llave para, para sacar esta tuerca. Bien, ahí ya la ajusté, lo justo y necesario. limpio un poco nomás donde había quedado el resto de, de aceite. Bien. Vuelvo a salir debajo del motor Como verán el video Lo, lo puse casi 100% crudo No quise sacar esa parte De, de todos los movimientos nada Para que vean que me costó O sea no es que me costó Sino que lo hice 100% en casa No tuve que traer ningún mecánico Nada por el estilo Lo hice con todas las cosas que el auto trae que es El gato Y nada más Bien este es el aceite que siempre me recomendó Peugeot, que es Total Quartz, eh, 10 dólares 40, 7000. Cuando lo hacía service, siempre me recomendaron este. Así que bueno, le había sacado una foto, saber el aceite que lo habían cambiado. Y, después, y ahora lo que dice es cambiar nada más, comprar el aceite para cambiarlo. Bien, lo único que puedo hago es fabrica, eh, fabrica, perdón, fabricarme un embudo con el pico de una botella para poner en, en, la, en la entrada del aceite del motor y nada más. Bueno gente, espero que les haya servido y gustado el video, si es así espero que se suscriban, le den compartir, le den me gusta. O sea que me ayudarán a subir más videos. En el próximo video estaré subiendo el video para cambiar el, el filtro de aceite. Ya o sea que después de este procedimiento sí o sí hay que hacer el cambio de filtro. Sí o sí. Bueno gente, hasta el próximo video.